Me llamo Antonia Monasterio Setién, yo nací en Güemes, y allí me estuve hasta que me casé a los 22 años. Vine para Noja, me casé con un ojeño, me, me trajo para Noja, y aquí llevo 70. 70 llevo aquí en Noja. Bueno, por mi vida ha sido... ¿Cómo decirle? Igual ni lo creen. <risa> trabajar desde muy pequeña, trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo me, me quedo a veces que estoy sola aquí y digo yo, pues yo no lo sé ni cómo estoy viva, porque yo he sido una persona, aparte ya de hoy de la edad que tengo, todavía soy activa. He sido muy activa, muy activa. Siempre estaba en movimiento. Sino una cosa, otra, otra. He trabajado al campo. He trabajado a todo. A todo. He ido a la pesca. He vendido pan. He cosido. He hecho la labor de, de la casa. Tuve a mi suegro 10 años y 3 meses que vivió con nosotros. O nosotros con él. Vamos que lo atendía todo, a los animales. A, a, pff, no se me ponía nada por delante nunca. No, no, no. Yo sí tenía que ir a un sitio a lo que sería. Todo lo que sería trabajar y ganar un, un duro. Luego en casa, pues solamente estaba yo de mujeres, porque mi hija a los 10 años ya la mandé a Santander y luego teníamos terreno para sembrar de todo un poco. Teníamos vacas, algo, no muchas, pero seis o siete, un caballo, tenía ochenta o noventa gallinas. Um, o sea que te quiero decir que había que moverse un poco. Sí, mi marido se iba a trabajar y luego yo me quedaba, pues si no, una cosa a otra, Nos íbamos la mañana más hacía todos los, los animales y todo esto de aquí. Pero a la tarde íbamos más al campo, a las plantas que plantábamos de todo, para llevar a la plaza, de lechugas, de patatas, de verduras, de todo eso. Luego íbamos a un terreno que tenemos grande y ahí lo sembrábamos, lo plantábamos y luego por los sábados íbamos a la plaza de Santoña, se vendía todo. Era el día del mercado, en el carro y la yegua. Lo llevábamos, ahí se vendía todo. Así que teníamos que movernos, mucho para mover todo. Tuvimos unos años oh, de mucho trabajo, de mucho. Después ya empecé con esto de las casas, ya hice esto. Ya me vine a vivir aquí, empecé a alquilar aquella. Mi familia, pues fuimos diez hermanos. Fue, mi madre, bueno, mi madre en realidad trajo al mundo a doce, porque dos de pequeños murieron de, de meses o así. Y bueno, pues éramos una familia muy. Nos queríamos mucho, mucho. Uh, muchísimo, no es como ahora. Ahora todo ha cambiado. No, no quiero decir que no hay familias todavía, pero... Y mis padres... Pues... Tenían mucha paciencia, nos daban mucho cariño. Mis padres, mi madre... Mi padre era cantero. Mi padre era cantero, labrante de los que labran la piedra. Y, y nunca, nunca tenía mal humor. Marchaba al ser de día porque iban andando. Entonces no era como hoy. Iban andando donde le salía la, el trabajo, hacer una casa, hacer una accesoria, una cuadra, una tapia, lo que fuese. Iban andando alrededor de todos los pueblos. Iban andando. Nosotros le veíamos más el fin de semana. Porque como se levantaba muy pronto para ir al trabajo, Igual tenían que andar unos cuantos kilómetros. Mi padre trabajó en las tapias del dueso Santoña y en la plaza de Toros. Siempre nos lo decía él, aparte de más sitios, pero esos dos se me quedaron a mí más. Decía, Ay, ahí trabajé yo. Cuando estaba empezando, al oficio, trabajó en, en las tapias del dueso. Que fíjate qué paredes tiene luego trabajó en la Plaza de Toros. Y en la Plaza de Toros nos decía él que el día que inauguraron la Plaza de Toros, a todos los que habían trabajado para construirla, le regalaron una entrada. Y fueron a los toros, claro, Y que vinieron, que vinieron a torear, lagartijo, cocherito y que del otro no me acuerdo. ¡Ay, la pobre mi madre! con todos los que tenía alrededor. Imagínate lo que trabajaría. Porque mi padre se iba al oficio y ella se quedaba con todos nosotros, lunes, martes, miércoles y jueves. Y fíjate, para hacer la comida, para arreglar el ganado, para los mayorucos, que igual cuando los mayores pues tendrían nada, serían así, ya la empezaban a ayudar, luego ya los mandaban a hacer cosas. Porque yo también, yo, no, yo no, no, no llegaba al fregadero para fregar la vasija, ponía un banco, un banquito así, y con él... tendría yo seis años, igual no los tenía. Y ella ponía aquel para poder llegar a, a, al fregadero. Empezamos a trabajar de muy pequeños así, como ratas. Yo no sé, madre, madre, madre. Y a la tierra que íbamos, a los panojos, al maíz, a arreglarla. A... No sé cómo nos dejamos, no sé cómo dejamos un pie. Sí, sí. Y trabajamos de muy pequeños. Cuando cuadró la guerra y los mayores se fue los llevaron a la guerra, pues obligaron más a los que seguían a trabajar más primero, primero, claro. En cuanto hacía sur, nos decían, niños, que he ha hecho sur? En cuanto vengáis de la escuela tenéis que ir a buscar la leña. Y allá íbamos al monte, cada uno con un saco y una cuerda, hacer el coloño, y le llevamos a la espalda para casa. ¡Ay, Dios mío! Y lo mismo que nos decían cuando caían las castañas, que también caían en octubre por, con el viento sur. A vender íbamos nosotras ya, de muy niñas. De muy niñas, íbamos a vender en el carro y la mula esa famosa, que duró 31 años, solo le faltaba hablar. Los martes se hacía el mercado en Meruelo, era el día del, del mercado, el martes. Y bajábamos con alubias y cosas, y comprábamos aceite y otras cosas así. Éramos todos como hermanos, las tres casas. Venía el tiempo de, la, de que había que llegar para seco para el ganado, para luego para el invierno. Y decían, ¿qué sacamos primero, lo tuyo o lo mío? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Ah, da igual, pues ahora empezamos por lo nueve, por lo mío o lo tuyo, después a lo mío, después a lo del otro. Éramos tres familias como si sería una. Y cuando venía el, el maíz, que recogíamos las panojas y todo eso, hacían lo mismo. ¿Qué, qué empezamos? ¿Qué, ¿Qué cogemos? ¿Lo tuyo? Da igual. Iban las tres familias juntas, íbamos juntos, todos. Y luego a deshojar por la noche, ya sabes, a, a abrirla, la, ya sabes, a deshojar. Primero lo, unas montañas de panojas. En mi casa había mucha tierra, en mi padre tenía bastante finca. Unas montañas de... como esta casa de, para deshojar, con aquellos candiles que no había luz. De petróleo para la, para, usaban para las cuadras, para el ganado, el de carburo para, para, para la vivienda. Ya tendré igual yo cinco años o seis, igual. Me acuerdo, me llevó un hermano, decía mi madre, Nito, se llamaba Nito, Nito, lleva a la niña a la escuela, hijo, llévala ya a la escuela, que esta niña ya tiene que ir a la escuela. Ella, ella me preparó, y mi hermano, me acuerdo, me llevo de la mano a la escuela. entonces íbamos a Párvulos, en Güemes había tres escuelas. Y a la de Párvulos íbamos los pequeños, los, los niños y niñas juntos. Y después ya no, después ya había otras dos. Un libro que para que le estoy viendo. Había una mujer, salía de aquí para arriba, el busto este, de aquí para arriba. Ponía a Damaul Carles, Damaul Carles. Yo aquella enciclopedia, aquella yo creo que con ella empecé y con ella acabé. La mitad de las hojas yo creo que las arranqué para hacer aviones. Las doblábamos así, así luego hacíamos así. Un desastre. ¿Sabes lo que es un desastre? Yo no me recuerdo de haber tenido más libros que aquella enciclopedia. Que aquella porque si habría tenido otros, me daría cuenta, me lo recordaría. Sí, la maestra nos hacía dictados. A mí me decía siempre: Antonia, que usted termina la primera, va a llamar despacio. Cuando nos estaba dictando, ya, se, ya levantaba la cabeza, ya veía la palabra que había dicho. Pero de libros, me gustaba mucho la geografía. Sí, toda la geografía me gustaba mucho, es que a mí me gusta mucho la naturaleza y pintar, dibujar, y así. ¡Uy! Oh, yo era muy inquieta, yo era muy inquieta, era un poco bicho, después me he dado cuenta. <risa> sí, si nos poníamos a cantar, no cantaba. Si eso daba, nos ponían a rezar, Daba a las de delante, estábamos, claro, como todos unos delante de otros. Yo empezaba a dar a todas, así, ta, ta, ta, ta todas las que alcanzaba en la cabeza. En la cabeza le daba. Y siempre la maestra estaba llamándome desde donde estaba ella. Yo, desde cuando era niña, yo echaba todos los años el verso. Antiguamente, que, que, que eso vosotros ya no lo habéis conocido ni nada. En el mes de mayo, el último domingo de mayo, primeros de junio, se adornaba mucho la iglesia, muchísimo, con todo el altar mayor, era todo tapado de flores. Y echábamos versos las niñas, las niñas. Y yo, pues como era muy abierta, pues yo desde muy pequeña ya empecé a echar versos. No me, no me cortaba, hasta muy mayor. Eché versos. Hoy jugábamos a todo, al marro, al, al, al corro, las patatas, a la, a la alpargata, a tres novios en el mar, a, yo que sé, a todo lo que nos daba tiempo. Y allí luego allí donde vivíamos, igual. Sí, nos metíamos por los panojales. Luego las mujeres salían gritando, me han roto no sé qué panojos. Menuda la que me han hecho pero éramos felices. Cuando nos tocaba jugar, pues éramos niños y jugábamos. Cuando nos tocaba ver llorar y oír y, y que habían matado a la gente, pues nos quedábamos, por pues fíjate, en nuestra cabeza lo que, lo que cabía. Y, y así, así pasamos la, la niñez. Cuando explotó el machichaco, fíjate, mi madre vivía en la cuesta de la Atalaya. Y era pequeña. Y dice que de la explosión la sacó de la cuna. Ay, pues el incendio de Santander fue el, el, el día de mi cumpleaños, el 15 al 16 fue, de febrero del año 41. Ay, sí, si sí, veíamos desde Güemes el reflejo así de, del fuego en las nubes y diríamos en el firmamento se reflejaba de, de, de ese color, de que ardía Santander. Y se oía, el, oh Dios mío, sí, sí, no se me olvida. Sí, sí, no se me olvida. Fue el de mi cumpleaños, del año 41. Menuda, menuda. Y, y, y se veía el firmamento todo, todo rojo, todo del, del fuego. Todo el, desde el Güemes lo veíamos. Ya no estar viendo Santander, que está viendo Santander. ¡Ay, Dios mío, que, que, que, que fue horrible! fue aquello sí, si lo recuerdo, sí. Pasábamos, pasamos mucho miedo cuando la guerra, porque venían por la noche los aviones. Los aviones venían de Bilbao, si diríamos yo, después que eres mayor te das cuenta, por la dirección para bombardear Santander. Y pasaban por, por Güemes, pasaban casi, pues sí, así, de Bilbao, Santander, pues pasaban, nos pasaban muy próximos, muy próximos. Y venían siempre a medianoche, así, no, no recién anochecido ni contra la mañana, no. Era pues, a medianoche, así, a las dos de la mañana, a las tres de la mañana. Estábamos en la cama, y ya oíamos rum rum Como llevaban peso, se conoce, de las bombas. Ella nos levantaban, mis padres nos levantaban y nos sacaban de casa. Se conoce que luego lo, lo va uno imaginando que se conoce que tenían miedo de que igual tirasen alguna bomba, y nos matasen a todos y nos sacaban de casa allí al lado que había un camino para ir a otras casas y aquel camino era todo muy frondoso de árboles, de esos que se juntan unos con otros y nos sacaban allí. Fíjate tú, allí, allí, allí, allí, allí con una mantoca, que pasaban los aviones, echaban unas bengalas, lo llamaban, o lo llamábamos nosotros, no sé, o la gente, tiraban unas cosas como si vendrían relámpagos, hacían así como culebras, unas luces y decían que eran bengalas y, y, y tiraban aquel, los aviones aquellos, tiraban bengalas, bengalas, a mí eso me, me quedó de que era, o lo, es lo que oí de, de, de niña porque yo tenía ocho años cuando estalló la guerra y luego cuando bombardeaban Santander lo oíamos desde Güemes oíamos oíamos los estruendos prum prum o oíamos cómo bombardeaban Santander sí mucho Uy, luego allí en la iglesia pues entraron soldados, entraron, ya sabes que de eso pasó mucho, pues se, se la cogieron, se, estaban allí, hacían lumbre dentro, quemaron los santos. Lo que no quemaron fue los retablos. Los retablos no los respetaron. Los santos sí los quemaron. Y luego habí, iban por las casas algunos, pues hablaban con los con los, con los vecinos, con los decía, papá, ¿cuánto nos gustaría a nosotros tomar un, un vaso de leche de recién sacado de la vaca? Recién. Y, ah, pues venís cuando queráis, venís a las cinco y empiezan a ordeñar. A mi casa y otras casas, no a mi casa sola. Dos iban a, tres, a mi casa iban tres. A otras casas igual iban dos, a otras dos. Pues ya sabían, y les gustaba tomar un vaso o dos de leche y se salía de la vaca. Madre mía de mi vida. Un día. Pues ya se iban. Ay, a mí se me quedó aquello que no se me ha olvidado, ni se me olvidará. Ya se iban. Bueno, pues hasta mañana, pues hasta mañana. Dice mi madre, bueno, hijos, bueno, hasta mañana, si Dios quiere. Ay, la madre que lo parió. Echa un humano a, a, al cincho, a la pistola, le hace así. Y le dice, ¿qué dice usted, señora? Yo no sé qué pensamientos tendría yo con aquella edad, ver que apuntaban a mi madre con una pistola. Y mi madre, la pobre mujer, pues que iba a decir. Ay, no, hombre, pues nada, nada. Bueno, pues hoy hasta mañana. Bueno, pues no. Ah, bueno, bueno, pues hasta mañana. Pero a mí se me quedó aquello que no se me olvida. Ni se me va a olvidar. Si no pierdo la cabeza, todavía lo estoy viendo. Hoy ya todos los coches por la noche suena, bajaban mi madre nos decía estaríamos callados, callados, callados. Nos enseñaba a rezar callando, callando. Venían a algunas casas, algunos pobres los llevaron, inocentes, llegaban a la puerta, llamaban a la puerta, bajaba la mujer o un hijo o una hija, un niño incluso, porque, y le decían que baje tu padre o que baje tu hermano llevaban y no volvían a pared, los mataban. Sí. Así que si estábamos allí acurrucados todos en la cama, todos queríamos dormir con mi madre. Y oíamos que no, o nos daba la sensación que un coche paraba, se nos ponían los pelos de punta. Porque sabíamos que si llamaban a la puerta era que llamaban a tu padre o algún hermano o algo. Y bueno, pues así pasó. Pues han llevado esta noche a fulano al hijo de Candiano. Yo ya no le veo ayer más. Los llevaban y los mataban. Mataron muchos años en Jesús del Monte. Los ponían en aquel muro y luego caían para abajo. Sí, y a la acabada. ¡Ay, Dios mío! Aquello fue terrible. A nosotros nos tocó. Y dos hermanos estuvieron en la guerra, ¿eh? Uno estuvo en el frente de Madrid los dos que te digo que se fueron uno con 20 años los llevaron, con 20 años y con 18, que eran seguidos. Uno estuvo en, en Madrid, en Brunetti, que fue una... que ahí hubo, ahí hubo mucha, mucha lucha, mucho... Y el otro le tocó la batalla del Ebro, que también fue muy gorda, la del Ebro. La del 20 años fue al Ebro. Estuvo en la del Ebro y la de dieciocho. El de 18 estuvo en Brunete, en Madrid. El, de, el que estuvo en el, la batalla del Ebro, a ese no le dieron por desaparecido, porque avisaba que pues, ha desaparecido. No te decían que estaba muerto, pero desaparecido. Desaparecido, bueno. Pues. Por pues mi madre lloraba, nosotros con ella. Esa es la historia de la guerra, lo que tengo yo de, de la guerra. Y al cabo de cuatro o cinco meses ya apareció. Porque en la guerra decían o le daban ese nombre, que los contrarios los copaban, si diríamos. Igual bueno, unos estaban en este comedor y otros estaban allí. Y venían, los hacían el copo y los llevaban con ellos. Y entonces era cuando decían desaparecido. Al cabo de cuatro meses ya supimos de él. Sí, volvieron, volvieron sanos. A mi hermana no la mayor, a mi hermana y a otras. Las, las, las hicieron fregar la iglesia de rodillas, que eran, que eran losas de esas antiguas que son frías como. Y algunas, algunas en Güemes, no, pero en otros sitios las cortaron el pelo. ¿Quién yo a estudiar? Ay, con los que éramos en casa. No, no. Fui a aprender mmm, dos inviernos, fui a Santander, a la costura. Sí, aprendí a coser. Porque he cosido mucho. Fui yo a una, a una que se llamaba Florita, no se me ha olvidado, la que nos enseñaba, una por, en la calle Antonio López. Fui. Fui dos inviernos donde mi tía y fui allí a la costura. Sí, aprendí. He cosido mucho. Yo no sé de dónde sacaba el tiempo. Porque iba a la tierra, iba al, al otro lado, iba, madrugaba, eh, madrugaba mucho. Igual me levantaba a las cinco de la mañana. La juventud lo hace todo. Y me ponía a coser hasta las ocho. Íbamos a las romerías de todos los pueblos de alrededor. Yo era de Güemes, pero veníamos al Carmen a Ajo, a Nuestra Señora Galizano, a San Roque a, a Carreazo, a San Martín Aliermo, a San Andrés a Moño, a, a, a todos los pueblos alrededor y íbamos el día de la fiesta. Y yo entonces, yo y medio pueblo, porque no, es muy pobre de agua, pues iba a lavar al lavadero este, que te digo que igual hay un kilómetro. Para allá lo llevaba como lo había metido en casa, a mojo para que iría blandando en aquellas escamas que, que comprábamos entonces del en chimbo y bueno, la historia, lo que había. Para pa acá ya, menos mal que lo traía retorcido. Como ya lo había lavado, ya venía retorcido, pero para allá lo llevaba mojado. Y venía con ello para casa, claro. Llegué, bueno, tendí la ropa, hice la cena a mi marido y al padre. Y le digo yo a mi marido, ay, me parece a mí que esta noche va a haber verbena Dice si ¿tú crees? Ay, yo creo que sí, yo creo que sí. Pues antes de las doce del año el, y vine con el, con, con otra vez con el, con, con el cacharro a la cabeza de que ya lo traía retrocido y el caldero en cada mano. Y, por la, y, por, y a las dos horas de venir y tener la ropa tuve al viejo, ¿qué te parece? Tenía 23 años cuando nació la, la hija y 26 cuando nació el viejo. Pues nos apañábamos, como era entonces, los biberones y entonces no había nada de todo, lo, lo lavábamos, los pañales, no es como ahora que poner y quitar, tirar, más práctico. Entonces todo lo lavábamos, hija mía, todo, todo. Madre mía de los Bocartes que íbamos a descabezar a Santoña, a la fábrica, salían los autobuses. Había aquí dos, dos, dos autobuses, unos, unos, uno se llamaba Poldo y el otro era los de los Conejos, no sé si habréis habl oído hablar de los Conejos de Noja, que eran también ocho o nueve hermanos. Compraron un camión y un autobús, se ganaban la vida con ellos, nos llevaban y nos traían. llevamos. Hombres y, y, y chavales y chavalas, niños también iban, iban de todo a descabezar. Cuando venía la marea tan fuerte y cogían los fabricantes muchísima pesca. Uy, Lo que querían era gente para descabezarlo y para empaquetarlo y todo. Hemos hecho las dos cosas, descabezar y, y meter en las latas a prensar para, para conservar. Sí, sí, después ya, después ya hicieron una una. Uno de aquí de Noja, con otro, dos, hicieron una aquí, en Noja, donde yo iba a lavar. Ahí hicieron una nave enorme, que después que quitaron la pesca se hizo un, un baile que se llamaba el pulpo. No sé si a vosotros igual, todavía no os suena eso. Soy más joven, es igual. Y ya ahí metían la pesca. Entonces ya no íbamos a Santoña. Íbamos aquí, que era un italiano, el que, lo, el que lo cogía, la pesca y todo eso, era italiano. Y alquiló la nave, que era, es enorme, y, y ahí íbamos luego. También repartíamos, porque mi marido luego muchos días, cuando venía la época de trabajar fuerte en la tierra, cuando se abonaba la tierra, iban a ararla, todo eso se quedaba él porque era un trabajo de hombres, ¿no? y se lo decía al panadero, aquel hombre se llamaba Eugenio, se portó muy bien con nosotros, le decía, Eugenio, mañana viene Toniuca, ¿eh? Ah, vale, vale, a mí me da igual, repartiéndolo, que vengas tú, que ella. Entonces, el día que, mi, o, o que yo a la plaza, igual con una carga de, de judías verdes, que igual había que llevar ocho o nueve sacas así de grandes, que las cosía, esa nueva vamos de esas judías verdes, allá en un pro que tengo. Bueno, en total, que para manejar esa carga era mejor un hombre que una mujer. Entonces iba él a la plaza y ese día iba yo a repartir el pan. Y bueno, decía, genio, mañana viene Toniuca. Vale, vale, Miguel. Por mí como si viene todo el mes. Dice, porque le voy a decir, Miguel, que no le parezca mal, ¿eh? Pero lo hace todavía mejor que usted. <risa> Dice, no se le va una. Cuando se querían hacer un jubilado en hoja, había que hacer una, una asociación de ocho personas para poder pedirle. Si diríamos, tenía que ser ocho personas ya, una asociación de ocho. Para pedir ir a donde hay que ir y solicitar que queríamos un, un jubilado ya en Hoja y para allá y para acá. Pero tú querrás creer que ninguna, el que, lo, el que lo, promo, lo promovía, ya se murió. Entonces, pues nada, dice, tenemos que ser ocho para ir a los sitios que hay que ir, a solicitarlo y a todo, como se ha formado esta asociación, de que queremos ya un jubilado en Hoja. Pues tú querrás creer que no se apuntaba a nadie. Hasta llegar a ocho, estábamos todas allí reunidas en un salón en el ayuntamiento. Bueno, pues se puso él, se puso un primo, mujeres ninguna, se puso otro que ya, otros dos que ya se han muerto. Y digo yo, yo, pero bueno, yo soy muy abierta para eso, <risa> no me curto un pelo. Él le digo, pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Ninguna quiere disponeros. Venga, Octaviano, se llamaba Octaviano, Octaviano, ponme a mí. A ver si se anima alguna más y llegamos a las a ocho que se necesitan. Bueno, a Trancaria Barranca se llegó. Entonces yo estuve en esa asociación y soy de las que, se, en el libro Costa, de los que fundaron el. Vamos, los que trabajaron para, para ser más clara o entendernos y se preocuparon de a ver si se conseguía hacer un jubilado en hoja, pues ahí en, en rezo yo. Fue la primera que me apunté. Funcionó bien. Sí, sí. Íbamos muchísima gente a, a, al jubilado, jugábamos al tute, a la briesca. Todos los días íbamos a las cinco hasta las 8 hasta que vino el COVID este, este maldito, que no sé cuándo se marchará, si se marchará algún día y, y muy bien, hacían una comida al mes, pues allí comíamos todos los que querían apuntarse, igual ochenta y tantos, noventa, cien, una vez al mes hacían comida, pagábamos poco. Y comíamos allí todos los que querían apuntarse y, y estábamos muy recogidos y muy bien en Asumilab, la verdad. Nosotros íbamos a las 5 hasta las 8, pues ya venías a casa. Cenabas un poco, luego veías el telediario y ya teníamos… Pero ahora tenemos que estar, aquí no hay más que tele. Vamos por la tarde a dar un paseo, la amiga y yo. Yo tengo una amiga que todo el día está diciendo que se muere. <risa> ¡Ay, que yo estoy muy mala, Antonio ¡Ay, que figúrate ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, mi hija, déjalo correr, le digo yo! Pero muchacha, le digo, ay, sí, porque tú tienes mucha salud, porque tatín, ta, porque ta, tan. Pero es que yo me despierto y a mí no se me viene por la cabeza en todo el día la muerte ni nada de eso. Es que no se me pasa por aquí. Yo me despierto y yo estoy pensando en lo que voy a hacer o hago lo que menos pensaba. Pero no estoy diciendo, oh, que igual mañana me muero, que tengo 94 años, ay, Dios mío, no, porque igual me muero esta noche, ¿Y ¿para qué vos estás penando? Yo le digo a la amiga, pero déjate en paz de bobadas, le digo yo así, le digo yo, ay, si sí, tú hablas bien, porque tatatín, porque tatatín, ta. bueno, pero si, ay, que me quedo en una silla de ruedas, bueno, por dilo cuando usted es en la silla de ruedas, entre tanto, déjalo correr. Hubiese enfocado la vida igual de otra manera. Cuando empezó aquí el turismo, pues habría empezado a dedicarme igual a ello, pues seguimos con lo nuestro, con la, alguna vaca, con los, plantar las cosas, con ir a la plaza, con la panadería, con... pero no lo sé, no, habría plantado de otra manera. Sí. Sí. Pero la vida te enseña mucho. Uy, pues la vida te ha enseñado todo. Yo no, hay mejor libro. no hay mejor libro que la vida, hija. Eso, eso, mira, las cosas... los libros te enseñarán mucho, no digo que no, pero la vida... vaya que sí te enseña, vaya que sí te enseña. No hay, no hay mejor libro que la vida misma. Eso, eso no, no es un libro, es que, es que lo vives, es que lo, lo ves, lo vives, lo, la vida. Yo no... no como... ¿Cómo iba a ser yo cuando tenía, cuando me casé, cuando tenía 30 años, 50, si quieres, 60, a hoy con 94? Uy, digo, si volvería a nacer. No dejaba a con cabeza. Uy, lo que, lo que te enseña la vida, hija, muchísimo. El tiempo es lo que te enseña, mucho, mucho, mucho.